Buenos días, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo extra. pues que mmm, encontramos en el puesto de España Inglaterra, está genial ¿eh? así con un autobús de Londres Tiene aquí muchas, muchas dulces Qué rico Holanda también tiene quesos, madre mía No sabía que en Europa se comía tanto queso Ah, mira que hay chorizos y cosas de. Esto de Francia. Ah, de Holanda también es. Ah, zapatos. De oh, cuopio. Y esto de Finlandia también. Ropa. Eso creo que es Ahora tenemos que ir por el otro lado Ah no, que sigue más para adelante hasta el centro comercial ¿Qué es Italia ¿Me quieres probar queso? Sí, vamos a probar Parmigas 24, ¿Lo quiero probar? ¿Cuál? Digo, usa Manines. ¿Qué? Está rico Está muy rico este queso, ¿eh? de Italia El queso que hemos probado es queso parmesano El que se le echa a la pasta Uy, ¿aquí qué habrá? ¿Se parecen gusanos? No sé, bueno A ver queso? Una palmerita de esas gigantes No sé cómo se llaman A ver aquí De Austria Austria Sí Ahí está el puesto de España ¡Eh! Yo quiero probar una cosa de estas de Austria Tiene buena pinta Y A ver si en España ¿Qué hay? Churros ¿Y no hay nadie aquí? Yeah. hay churros y wow. Bueno pues, 7 churros por 8 euros ¡Qué rico! ¡Made in Spain! O sea, los churros están hechos en España Aquí están estas cosas de gofre, de helado. Yo ya los he probado, están ricos, ¿eh? ¡Ah, aquí están los donuts! De... De Estados Unidos. Pusieron aquí donuts, pero donuts. Bien rellenos. ¿eh? Llegamos a México. como no tacos y comida mexicana. Aquí hay otro puesto de churros de Málaga y con más gente ahí también. Eso es bueno, a la gente le gusta la comida española o oh, los churros. Es que creo que deberían de haber puesto algo más de comida. De Australia. En Australia es que se comen las cosas así raras como el cocodrilo y el canguro. Es típico de allí comerlo. Así que aquí, pues, en Australia no podía faltar. Y ese animal, esa silueta, no sé qué es. ¿Cómo? Hemos He hecho una parada para comer y hemos comprado un queso italiano. Un queso, ¿cómo era? Queso parmesano. Eso, queso parmesano. Y el, el, de la, el del puestecito es peruano y hablaba español. No había quedado con la cana y me he cogido un donut de estos por 7 euros, pero tiene muy buena pinta. Mm, trae arándano, creo que eso es sneaker y ese chocolate. Estamos dando un paseo por el bosque con nuestra primita que ha venido a visitarnos. Una piña. Sí, una piña. Una piña muy pequeñita. Aquí está Noah. Aquí estoy yo, está chispeando un poco. Y es la primera vez que ella viene al bosque así, eh, sin ningún adulto. Porque aquí en Finlandia, pues es así, puedes ir libremente.